Hola, ¿qué tal chicos? En este mini vídeo vamos a identificar eh, aquellas estructuras eh, principales que vamos a tener que localizar en el mediastino, ¿vale? Vamos a utilizar, eh, bueno, pues las vamos a tener que identificar, ¿dónde? Pues en eh, cortes eh, axiales que vamos a, a tener en imágenes eh, tomográficas pero con contraste, ¿vale? En este caso vamos a utilizar una ventana mediastínica, en, ¿Qué va a pasar en una ventana mediastínica? Bueno, pues que el aire lo vamos a ver de color negro. Fijaros. ¿Vale? Con lo cual los pulmones ¿vale? se ven totalmente negros. ¿Por qué? Porque tienen aire. La tráquea la vamos a ver totalmente negra. ¿Por qué? Porque contiene aire. En este caso, cuando tengamos una ventana mediastínica, no vamos a poder eh, hacer un estudio ni del árbol bronquial ni del parénquima pulmonar. Bien. Eh... Entonces, bueno, pues ya vamos a comenzar con el eh, estudio de, de estas estructuras medias típicas. Y para ello, bueno, pues nos vamos a ubicar, perfecto, en este corte, ¿vale? En este corte eh, que lo vamos a localizar, os lo voy a localizar aquí en la imagen, lo podemos localizar, a ver, lo ponemos aquí en amarillo y lo tenemos aquí. Perfecto, ¿vale? Bueno, pues este corte, bueno, vamos a localizar dos vasos. Dos vasos que van a ser por un lado eh, lo que es la aorta, el, calla, el arco aórtico y eh, la vena cava superior. Fijaros, aquí en azul está representada la vena cava superior y este es el arco aórtico. Eh, ¿Qué más eh, podemos identificar en este corte axial? Bueno, pues anteriormente acá callao órtico tenemos el timo, también vamos a poder localizar el esófago, ¿vale? Y también vamos a poder localizar, bueno, pues eh, lo que es la, la vértebra con el cuerpo vertebral. Vamos a comenzar entonces el estudio hacia arriba a partir de este corte, vamos a ascender un poco, ¿vale? Y... Eh, lo que vamos a poder localizar, según veis en este dibujo, eh, partiendo del arco aórtico, van a ser las arterias supraaórticas. ¿vale? ¿Y cuáles son estas? Pues son tres, que va a ser la carótida común izquierda, eh, la subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico. Vamos a la imagen y vamos a intentar localizarlas. Venga, si yo subo, fijaros. ¿Qué es lo que está pasando? Que me aparecen aquí tres circunferencias de color blanca. Entonces, estas son las arterias supra. -aórticas. Eh, aórticas. La subclavia izquierda, la carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico. Si yo asciendo un poquito más, ¿qué voy a localizar? Me voy a localizar estas dos estructuras de aquí, estos dos vasos de ahí, que no son otros que la arteria subclavia derecha y también la arteria carótida común derecha. Y vamos a hacer eso, fijaros, mirad, aquí están, ¿vale? Una y la otra la tenemos aquí. Volvemos otra vez hacia atrás, ¿vale? Venga. Eh, estamos otra vez aquí en el arco aórtico, ¿vale? El otro vaso que habíamos identificado era la cava superior, ¿vale? Estamos aquí en la cava superior. ¿Y qué va a pasar? Pues si nosotros ascendemos, vemos que la cava superior va a dar origen, por un lado, a una rama que va a ser la vena brachiocefálica izquierda y, por otro lado, a la vena brachiocefálica derecha. Bien, ¿qué va a pasar entonces en la imagen que tenemos de tomográfica? Bueno, pues fijaros qué chulada. Aparece aquí, tenemos de la carótida superior, digo, de la cava superior, ¿vale? Nos aparece ya el vaso, la vena brachiocefálica izquierda, que se va a continuar, ¿sabéis con quién? Con la subclavia eh, izquierda, la vena subclavia izquierda. En este caso, eh, como el contraste lo hemos introducido por el brazo izquierdo, ¿vale? Pues todo este recorrido nos va a aparecer con contraste y lo vamos a ver radio de lo vamos, Lo vemos denso, hiperdenso. Fijaros. ¿Veis? Aquí está. ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que nosotros no podemos, sabemos que va por aquí la subclavia derecha, ¿vale? Pero no la podemos. Bueno, pues identificar correctamente porque no ha llegado el contraste ahí. Bien, vamos entonces a eh, ubicarnos otra vez en la vena, eh, en la vena cava superior. En la vena cava superior, a esta altura, nos queda por identificar una estructura ¿vale? que veis aquí, que no aparece en el dibujo, pero que lo tenemos aquí, es esta de aquí, que se llama callado ácigos, ¿vale? Este callado ácigos da origen a la vena ácigos, que vamos a ver posteriormente, ¿vale? Está aquí la vena ácigos, bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, eh, vamos a, eh, a partir del corte en el que estamos, vamos a hacer el estudio, pero descendiendo. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos allá. Dejadme borrar primero esta parte de aquí y pues nos vamos hacia Bajo en este caso, señalo por aquí con la flecha, que vamos a ir descendiendo. Partimos otra vez del callado aórtico, ¿vale? Entonces, si vamos descendiendo, fijaros, ¿qué es lo que nos vamos a tener que encontrar? Nos vamos a tener que encontrar, por un lado, la aorta descendente, que llegará a abdomen, ¿vale? Y la aorta ascendente, que es la que sale del corazón. Vamos allá. Pues vamos a la imagen y fijaros qué es lo que está pasando. Pues que aparece, por un lado, en la parte anterior de la imagen, nos vamos a encontrar con la arteria ascendente, ¿vale? Que es la que sale del corazón. Y, por otro lado, en la parte posterior y eh, pegada o próxima a la, al cuerpo vertebral, lo que es la aorta descendente. También podemos identificar, fijaros, aquí lo que va a ser la vena ácidos, ¿vale? Tenemos eh, identificado lo que es el esófago, y vemos que la tráquea ya está bifurcándose, ¿vale? otra vaso que podemos identificar claramente es la, la vena cava superior, ¿vale? Bien, pues, ¿qué va a pasar ahora si descendemos un poquito más? Bueno, porque realmente hemos estado aquí, ¿vale? Estamos aquí. Bien, pues ahora si descendemos un poquito más y llegamos aquí a esta altura... Bien. Voy a borrar esta parte de aquí para que, digamos, no nos equivoquemos. Bien. ¿Qué va a pasar? Pues que nos va a aparecer el tronco pulmonar, ¿vale? Nos aparece el tronco pulmonar, ¿vale? ¿Que procede de qué? Pues procede del ventrículo derecho. Entonces, bueno, pues venga, vamos a ver. Fijaros, aquí está, acaba de aparecerme la imagen, el tronco pulmonar y este tronco pulmonar va a dar lugar, si nos fijamos bien, a lo que es la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Vale, pues en la imagen aquí también vamos a vamos a descender y fijaros da lugar a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. Bien, entonces si nos paramos un poco en esta imagen qué, qué estructuras vamos a ver? Bien, además del tronco pulmonar y las arterias pulmonares izquierdas y derecha seguimos localizando la aorta ascendente, la, eh, la vena cava superior, vamos ya a localizar aquí los dos eh, bronquios principales, pero si veis no podemos ver bien las estructuras, ¿vale? tenemos la a, posteriormente, y va a, eh, va a hacer un recorrido paralelo ¿vale? a los cuerpos vertebrales, al raquis, lo que va a ser la aorta descendente y habíamos hablado de otra vena que iba paralela a la aorta y que iba a su derecha y que era la vena ácidos. ¿Vale? La vena ácidos, por tanto, la, vamos a, la voy a dibujar aquí para que veáis, la, vamos a, la voy a poner por aquí. ¿vale? Iría por aquí. Eh, bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a ver las cavidades del corazón, pero para ello eh, nos vamos a detener, ¿en donde Pues en la aorta ascendente, ¿vale? Estamos aquí y lo que nos interesa, lo que nos va a interesar ¿vale? es ir descendiendo para ver las cavidades, identificar las cavidades del corazón, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que nos interesará llegar es a la raíz, ¿Vale? al origen de la, de la aorta ascendente. Entonces vamos a ir descendiendo, fijaros bien, ¿vale? y aquí la tenemos, ¿vale? aquí tenemos nosotros lo que va a ser, empieza a vislumbrarse las cuatro cavidades, fijaros, aquí ya tenemos, esto es la raíz de la aorta ascendente, ¿vale? esta estructura aquí grande se va a corresponder con, quien? con el ventrículo izquierdo, ¿vale? Tenemos ventrículo izquierdo, nos vamos a encontrar también en la parte más anterior, lo que es el ventrículo derecho, ¿vale? Y en la parte más posterior y bien grande nos encontramos con la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Aurícula izquierda, donde vamos a poder localizar pues estas, est estas imágenes, estas estructuras aquí, ¿bien? Pues aquí lo tenemos en rojo, ¿vale? Este es el Vamos a señalarlo aquí para que lo tengamos claro. Este de aquí será ¿vale? la aurícula izquierda, ¿vale? De la aurícula izquierda, y este es el ventrículo, en este caso es el ventrículo izquierdo, ¿vale? Y del ventrículo izquierdo, ¿vale? La sangre va a fluir a través de la aorta. Fijaros, aquí tenemos la aorta, ¿vale? Con... Eh, conectado, en este caso, con el ventrículo izquierdo. Bueno, pues si seguimos descendiendo, ¿vale? lo que sí podemos... Lo que vamos a identificar perfectamente son las cuatro cavidades. ¿vale? Aquí ya se ven. Vemos el sector interventricular y ya tenemos identificadas el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿vale? El ventrículo derecho y la aurícula de derecha. Aquí le vamos a poner, entonces, para que no nos perdamos, este es el eh, ventrículo derecho y aquí tenemos la aurícula derecha. Bien, eh, ¿qué nos queda por identificar? Bueno, hemos identificado los grandes vasos, ¿no? Lo que nos queda por identificar va a ser... Eh, las venas pulmonares y para ello, eh, para identificar las venas pulmonares, tenemos que pensar dónde van a desembocar. Las venas pulmonares sabemos que desembocan en el atrio izquierdo. Entonces tenemos que localizar las, en la imagen el atrio izquierdo. ¿Dónde lo localizamos? Perfectamente. Aquí tenemos localizado el atrio izquierdo. Si ascendemos un poco, ¿vale? nos vamos a encontrar con las eh, venas pulmonares, ¿de acuerdo? Son cuatro. Estas son las venas pulmonares inferiores, ¿vale? Y aquí tenemos subiendo las venas pulmonares superiores, ¿de acuerdo? Bien, aquí en los dibujos lo tenemos aquí señalado. Rápidamente os lo voy a marcar aquí, ¿vale? Tenemos una a pulmonar, 2, 3, 4, que desemboca a lo que es al atrio izquierdo, ¿vale? El atrio izquierdo va a pasar la sangre arterial, pasa al ventrículo izquierdo y va a salir a través de la arteria aorta. Bien, eh, por, último, por último, ¿qué nos queda? Bueno, simplemente comentaros que no solamente vamos a estudiar las paredes del, no solo vamos a estudiar el mediastino, sino que también nos vamos a poder parar ¿vale? en lo que es la pared en la pared, del, estoy bajando demasiado, dejadme subir un momento, ahí, perfecto, vamos a tener que ver también la pared, identificar determinadas estructuras de la pared, como van a ser, en este caso, los músculos pectorales, mayor y menor. Vamos a también a localizar lo que van a ser las costillas, ¿de acuerdo? Que en este caso son cortes segmentados, ¿no? Porque siempre en las costillas las vamos a encontrar inclinadas hacia inferior y anteriormente, ¿vale? Veremos también lo que son las, vértebra, las vértebras, con el cuerpo vertebral, el Arco aórtico, el canal medular, los músculos espinales podremos identificar, también tendremos que identificar ¿vale? lo que es la escápula ¿vale? y los músculos que están asociados al hombro. Y nada más, creo que no me queda nada más, aunque déjame pensar porque lo que sí me queda por enseñaros es el caso de lo que va a ser, aquí tenemos la cava, la vena cava inferior, ¿Vale? Es lo único que me queda por, por identificar, vena cava inferior, nada más. ¿Vale? Que aquí está, perfecto. Este sería la aurícula derecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues donde va a desembocar la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿vale? Que sería, podemos identificar ahí perfectamente, fijaros, ¿vale? Pues nada más. Hasta aquí este mini vídeo. Eh, nada, si tenéis cualquier duda, no dudéis en pues, utilizar el, el foro del aula virtual y si no, en clase, pues resolvemos todas las que tengáis, ¿vale? Venga, chicos, hasta el próximo día.